Tengo todo el money que vos no puedes ver yeah. Tengo fe en verme crecer yeah. Ahora ando con Emily estamos yeah. al Estamos yeah. yeah. yeah. al cien yeah. Estamos al 100. Yeah. Tengo fe en verme crecer yeah. Tengo fe en verme crecer yeah. Ahora dime quién nos va a parar yeah. Sé si que nosotros somos los futuros yeah. Reyes del rap yeah. Ubu, you're off the nice. night You are releasing really to me right, right. Yeah. Ahora te ando prendido yeah. en mi high, yeah. Todas tus putas me están dejando light like. Todo de full, el de full, de do de de full, de full, de full, Tengo muchas radas, de de <tose> Tienen en claro que ni no llegan, tienen en claro que ni no superan It's how you want tell me who yeah. is the record Ahora pregúntanos por qué estamos al 100 Tu perra suma para que le den, ella llora para que regresen Esas perras no me convienen. bien, yeah. dice que soy mal trago porque yo no le agrado okay. yeah. Ahora dime que estoy arriba de mi clima Ahora dime quién está arriba de la cima Ahora esa perra se le cae en la autoestima Tiran mi tiran pero nunca riman Ahora intento perderme como maldito hitman Me pendiente de lo que hago Mati mi no terminara al fondo del lago Y pues si no tenidos descomunicados yeah. Voy a pasar de verga un ratito nada más anime, Que la que estamos al cien que las entradas por más de 5.000 Ay, sabe cómo con le meto al ritmo, ritmo, A tu puta me le voy de ritmo, sigo siendo el estilo cabrón, por eso me le flow, sabe cómo le pone, ay, en esta madre yo soy el rey, quien me pone al menos pone ley, me copian el flow, saco so nuevo de caja, no se demora, pero con lo que tiren caja tratan de ser como yo, pero ni siquiera entienden el nivel, ni siquiera arriban como este güey, andamos al 100 andamos al 100 esta perra no merece porque sabe que yo le meto más duro que su güey, ay. ¿Saben cómo somos el rey? Aquí rompemos la ley. Ey. Siempre que me pongo frente al aro saben que soy Jordan porque ninguna fallo. Tratan de ser como yo, pero no pueden hacerlo. Yo soy Sally te tengo el kick, Somos el rey, como siempre el beat. Ponemos el ritmo y queda un hit. Queda en el beat, como siempre. Soy el que rompe el beat. El melee Flow. ¿Quién fue? para hacer un tema la lleno es puede parar tienen que nacer con este flotan hijo de puta vamos por más éxito kings all los send me your bitch